Yo quiero invitarte a Ven y diviértete Venga que es gratis y estamos en crisis Ven a pasar un buen rato Te parece bien el trato Que aquí no rompemos ni un plato Y ju siempre jugamos todo el rato Yo quiero invitarte Hacemos mediendo estoy como nuestra pequeña vivienda. Venga, estamos al lado de los y yo aquí en tu casa no me quedaría. Aquí no te aburrirías, Si siempre me quedaste pa' te dispararte, con otro modo fliparás. Yo, yo quiero invitarte quédate, ven y diviértete. Aquí en tu mente vaciarás con todas las propuestas que tú harás. Hacemos diversos deportes, aunque a veces yo no lo soporte. Yo quiero invitarte, ángelate, ven y diviértete. No estamos para molestarte, ven y sábado, y de barrio tenemos los escenarios, quiero comerciarte, vente a puente, no lo dudes, no te lo plantees, queremos conocerte. Yo quiero invitarte, ángelate.